Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros seguidores y bienvenidos a la información más importante en las últimas horas. Estos son los titulares de hoy. El presidente Vladimir Putin ha dicho que los ataques masivos por ahora se detienen hacia el territorio ucraniano. No hacen falta ataques masivos, al menos por ahora. Veremos más adelante y advierte que la movilización de tropas parcialmente de su ejército está a días de completarse. Esta movilización está llegando a su fin. Hasta ahora, 222.000 efectivos de los 300.000 previstos ya se han unido a las Fuerzas Armadas. Elon Musk advierte que Rusia quiere aniquilar el único satélite en servicio para las fuerzas ucranianas y pone entre las cuerdas a la administración demócrata. Estamos a puertas de un nuevo frente de batalla en la frontera de Bielorrusia con Ucrania. Les tengo información al respecto. Según un artículo de la CNBC, la Unión Europea, por debajo de cuerda, sigue comprando combustible nuclear y aplicando más sanciones a Rusia. Mucha atención porque medio occidental dice que la economía de Rusia está más viva que nunca. Les tengo todos los detalles. Dron ruso destruyó en las últimas horas dos sistemas S300 ucranianos. Fuerzas rusas destruyen compañía de desembarco ucraniana cerca del río Nipier. Gran cantidad de blindados de occidente van rumbo a Ucrania y hay un nuevo ataque por parte de las fuerzas de Ucrania en Belgorod. Les tengo toda la información, los invito hasta el final del video Y muchas gracias por su audiencia Aquí está el contexto de las noticias Avanzamos con el desarrollo de más noticias El presidente de Rusia ha informado que el ejército de su país Cuenta con 33 mil nuevos soldados en formación Y otros 16 mil en destacamento de misiones de combate Esta información la dio recientemente en una rueda de prensa El líder del Kremlin señaló que el viernes Un total de 222 mil personas de 300 mil ya han sido movilizadas en un proceso que concluirá aproximadamente en dos semanas sin ampliaciones. Esta movilización está llegando a su fin. Hasta ahora, 222.000 efectivos de los 300.000 previstos ya se han unido a las Fuerzas Armadas. El mandatario del Kremlin indicó que de los 222.000 movilizados, 33.000 se encuentran en unidades militares formativas y 16.000 en destacamentos que ya cumplen misiones de combate. De igual manera, el jefe del estado puso énfasis en que todos los ciudadanos llamados a enrolarse, a enfilarse en el ejército deben de recibir preparación militar, según explicó al ordenar la movilización parcial en septiembre, la medida militar fue tomada para defender la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Rusia sobre el apoyo de la voluntad de nuestros compatriotas de decidir por su cuenta su propio futuro, así como de evitar la expansión de la OTAN, es lo que ha dicho Vladimir Putin en las últimas horas señoras y señores rusia no está comiendo cuento de nada ni de nadie por muy poderosos que sean si les dan papaya a la federación lo saca del camino ahí en ucrania lo decimos en relación a esta nota presten cuidado a esto por ejemplo el multimillonario elon musk quien es el fundador de la compañía tesla y starlink spacex que provee internet por ahora a ucrania para poder tener comunicaciones el ejército de ucrania con el frente de batalla en su lucha contra los rusos pues en las últimas horas ha denunciado Elon Musk en las redes sociales suyas que Rusia estaría tratando de eliminar activamente los satélites de Starlink que proveen de este servicio para el ejército de Ucrania, que de por sí es el único sistema que en este momento funciona para que el ejército de Zelensky pueda avanzar en el terreno y pueda tener comunicaciones entre las tropas. Pero como bien dice el dicho, nada es gratis en esta vida, pues Elon Musk ya se cansó de subsidiar con su propio bolsillo este servicio para las tropas de la af y le ha pedido al gobierno de Estados Unidos que bueno, que se manifieste que lo miren, porque todo lo pone él y la danza de los millones es para las empresas armamentísticas, así no se puede, mientras que peligra que un misil ruso pueda dañar el negocio y se quede viendo un chispero que le puedan tumbar el satélite pues los pongo en contexto sucedió hace pocas horas cuando Elon Musk declaró que SpaceX no podría seguir al frente de la financiación por tiempo indefinido el servicio de internet por satélite es más, dice que no pueden ni enviar terminales a ese país de forma grativiris o al gratín, dice Musk, por lo que ha exhortado al Departamento de la Defensa de Estados Unidos, al Pentágono, a que asuman los costos respectivos. En la red de opinólogos, mucha atención, le han dado la razón y con argumentos de peso, y lo dijimos al comienzo del video, ¿cómo no le van a dar su partecita, hombre? Escuchen, firmas como Luke Martin, Boeing... Northrop, entre otras firmas norteamericanas y de otros países aliados, cobran por sus respectivos servicios militares y es que estas empresas no reciben cualquier peso. Son muchos y millones de dólares por realizar los contratos gubernamentales con Estados Unidos dejando en el aire Musk una perlita. Según Musk, dice que no le sorprendería que muchos de los funcionarios en el Pentágono traten de dejar sus puestos y acaben trabajando en estas compañías diciendo que la corrupción en su máxima expresión y siguiendo el hilo de lo que está expresando Elon Musk dice que también Starlink en Ucrania correría el riesgo de morir ya sea por la falta de apoyo financiero o porque Rusia le envíe un aplauso fuerte desaparezca los satélites del multimillonario ahora en este mismo hilo en Twitter Elon Musk detalló que SpaceX destina mensualmente alrededor de 20 millones de dólares para mantener en funcionamiento su servicio en Ucrania además de las terminales tenemos que crear, lanzar, mantener y reponer satélites, así como estaciones terrestres, además de pagar a las empresas de telecomunicaciones por el acceso a internet a través de las puertas de enlace. Hemos tenido que defendernos de ciberataques, interferencias que son cada vez más difíciles en el terreno ucraniano, reveló el magnate Claro que, no sé si ustedes se acuerdan que hace poco lo dijimos, lo dimos a conocer en nuestro canal, que el ejército ruso había puesto en funcionamiento en Ucrania el sistema láser Pereves y Sadira, que son los especiales para observar las comunicaciones y que ahora mismo está en fabricación un arma especial láser que destruiría los objetivos en el espacio y esto presumen muchos expertos tiene con mucho dolor de cabeza el magnate de los satélites de Starlink y el dueño de Tesla a Elon Musk que ha expresado que no es lo mismo comunicaciones de paz y comunicaciones de guerra y dice que es el único satélite que hay activo por lo que los demás están fuera de servicio y es por eso que según Musk declara que Rusia busca afanosamente dejarlo fuera del camino para dejar incomunicadas a las tropas ucranianas un asesor de Ucrania en las últimas horas se ha pronunciado y ha dicho que buscarán la manera de financiar el servicio, según Musk todo esto es lo que ha arrasado el ejército ruso y solo falta el satélite de Starlink, se habla por ejemplo según las declaraciones a través de su cuenta en la red social, allí está dañada la fibra óptica de internet, las líneas telefónicas, las torres de telefonía móvil y otros medios de comunicación espacial en las zonas de combate que han sido destruidas Starlink es todo lo que le queda por ahora a Ucrania, Mox. Ahora Mox también está viendo la cosa que se pone bastante difícil con la contraofensiva por lado y lado y puede estar tambaleando su negocio. Es más, ha dicho que si hay alguna otra empresa interesada en reemplazarlo, puede irse de una vez a arreglar su servicio con el gobierno de Ucrania o en su defecto con el gobierno de El Demócrata. Es prácticamente lo que ha dicho en Twitter. Le preguntaron en la red a Mox lo siguiente. A la pregunta de otro internauta sobre ¿Cuál es la estrategia del gobierno de Estados Unidos a la hora de negarse o negociar o a empujar? a otros a hacerlo, pese a ser consciente de que no puede ganar la guerra. El hombre más rico del mundo dijo que esa es la pregunta correcta que se debería hacer la administración de Joe Biden frente a esta pregunta. Bueno, ¿pero qué dijo la Casa Blanca respecto a todos estos hilos que ha puesto en revolución a las redes de Elon Musk? La respuesta de la Casa Blanca por parte de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre este viernes en una sesión informativa del gobierno norteamericano consideró la solicitud de Max respecto a que el Pentágono pague las facturas de los servicios de Starlink, entenderon la importancia de las capacidades para garantizar las comunicaciones estables para las fuerzas de Ucrania, en particular dijo la portavoz además señaló que el Pentágono está trabajando con aliados y socios sobre cómo apoyar las necesidades de Kiev paralelamente desde el apartamento de la defensa indicaron ser conscientes de las ventajas y fragilidades de las comunicaciones por satélite en el campo de batalla por lo que se está evaluando las opiniones y tratando de hacer lo que se puede para garantizar el funcionamiento de los servicios para las fuerzas ucranianas y bueno señores como quien dice el que no llora hmm, ustedes ya saben el resto y tal parece que si todo se le cuaja a mox estaría raspando la olla de los millones de los cuales sale mucho billete para la guerra de Ucrania contra Rusia y que son provenientes de las ayudas de los paquetes que provienen de Estados Unidos y que son aprobados por el Congreso ahora Mox sabe que de acuerdo a las últimas propuestas las cosas allí no están bien pues hay muchos críticos en el gobierno de Ucrania, el mismo Zelensky que lo tildan de ser aliado de Rusia tras proponer una resolución pacífica de conflicto en los cuales uno de los puntos polémicos es que propone volver a realizar los referendos que actualmente Rusia ha realizado para anexionar los territorios ocupados y recibió muchas críticas también de muchos gobiernos en el mundo aliados de Estados Unidos, pero bueno ya el tío Sam prácticamente abre la posibilidad de que se le financie este suministro a Mox y bueno, se le abre el camino para poder raspar un poco la olla bueno, vamos a avanzar con más noticias del día Creemos que estas son relevantes para Ustedes, ojo a este dato que está caliente Y está reciente, y por acá Cualquier error de cálculo Podría abrir un nuevo frente de batalla Señoras y señores, con esto Alexander Lukashenko, que es el presidente De Bielorrusia, está enviándole Un mensaje de advertencia a la OTAN Y sus amigos, de que lo piensen antes De ir, en pocas palabras A alborotar el avíspero con Bielorrusia Pues esto ya lo había anunciado Antes el líder de Bielorrusia, Alexander Alexander Lukashenko, de movilizar las tropas rusas y tropas bielorrusas para defender el territorio de la Unión y evitar cualquier tipo de agresión que venga de Ucrania o quizás que venga desde la organización Tratado Atlántico Norte. La cosa se pone tensa y con tendencia a descontrolarse. Los pongo en contexto de la información según el medio Hispan TV. Dice que Bielorrusia anunció hace pocas horas la llegada de los primeros soldados rusos para la Fuerza Militar Conjunta ante el riesgo de ataques procedentes de vecinos países. A través de un comunicado emitido este sábado, el Ministerio Bielorruso de la Defensa ha confirmado la llegada de las primeras tropas de inicio del despliegue con el que se quiera reforzar la protección de Bielorrusia los primeros trenes con soldados rusos que forman la fuerza militar regional llegaron a Bielorrusia, se lee en el contexto que no han precisado el número de militares desplegados de Rusia a tal efecto la referida cartera ha publicado imágenes que muestran trenes, camiones militares, así como soldados rusos recibidos por mujeres vestidas con trajes tradicionales, con y sal en sus manos como una tradición de hospitalidad eslava, recordemos que Bielorrusia se le ha parado al frente a occidente y le ha encarado sobre su postura a favor de Rusia, incluso le ha advertido que en cualquier momento puede ser activa su participación en la operación especial al lado de Rusia respecto al número de tropas que estarían conjuntamente en la frontera no se sabe pues Lukashenko ha dicho que no demandará de muchas tropas teniendo en cuenta la situación actual en el frente de batalla con Ucrania por parte de Rusia y porque ya tiene muchos problemas la federación en el frente. Lukashenko en una entrevista con la cadena norteamericana la BBC advirtió a Ucrania y a Occidente de no superar militarmente a Rusia hasta el punto de arrinconarla estas tropas pues Moscú tiene armas nucleares por una razón, cito las palabras del líder bielorruso y que las dijo hace pocas horas, lo más importante es no llevar a tu interlocutor o incluso a tu oponente al rincón, hay líneas que no debes de cruzar, no las cruces, Rusia ha expresado claramente su posición, Dios no permita que haya un ataque en el territorio de la Federación Rusia, en ese caso Rusia puede usar todo su poderío, su tipo de armas, sostuvo, recordemos que Lukashenko ha dicho en otras ocasiones que Rusia solo necesita media hora para destruir países de la OTAN Bielorrusia busca frenar vertiginosa alguna escalada persuadiendo al gobierno de Zelensky de no atacar a Rusia con cohetes, pues este respondería con armas de otro nivel. Ante un posible ataque desde Ucrania Bielorrusia, anunció el pasado lunes que desplegará un grupo conjunto de tropas rusas y bielorrusas en las fronteras con Ucrania. Al respecto, el presidente de Bielorrusia detalló que la medida se debe a las advertencias recibidas de canales de oficiales sobre un posible ataque al territorio de Bielorrusia por parte de Ucrania. Lukashenko aseveró que si el nivel de la alcanza el nivel actual como ahora comenzará a desplegar la agrupación del estado de la unión y lo está cumpliendo con fecha anterior el mandatario bielorruso había confirmado de forma abierta que bielorrusia estaría participando en la operación militar especial rusa en territorio ucraniano participamos de ella no lo escondemos pero no hemos matado a nadie no hemos enviado militares a ninguna parte sostuvo un dato adicional de un medio especializado militar es que bielorrusia habría destinado escuchen bien 70.000 soldados para la creación de este bloque militar que tendrá el acompañamiento de un número indeterminado de soldados sedados. Algunos hablan que son 10.000 o mil soldados rusos, es decir, los que Lukashenko habría recibido por parte del de Ministerio de la Defensa de Rusia. Y está dispuesto a responder a los de cualquier país hostil a las fronteras de Bielorrusia y lo hará con acciones contundentes. Se dice en redes que son muchos los convoyes militares que han sido avistados desde Minsk y desde otras ciudades que están yendo rumbo a la frontera. Allí se están acumulando gran cantidad de tanques y equipos bélicos de Bielorrusia y de Rusia, aunque mucho se habla de patrullajes conjuntos. Desde otros puntos de opinión vaticinan que en cualquier momento podría darse otro frente batalla contra Ucrania, que pone de hecho un grave riesgo para la seguridad de Kiev, pues de entrar de lleno Minsk en la batalla con Ucrania, las distancias serían más cortas para infligir daños a la misma zona presidencial y zonas militares importantes para el país de Zelensky, por parte de la federación que accionaría todo su poder militar. En las últimas horas y de acuerdo al nuevo general Armagedón, recordemos que Rusia ha puesto un nuevo comandante al frente de la operación especial y ha dicho que hay nuevos objetivos sin destacar cuáles son. Ahora, escuchen estos datos especiales que se están emitiendo desde canales especializados analíticos de la situación en Ucrania. Se dice que es factible. Suponen que de haber un error de cálculo y que desde Ucrania sea que aviera Rusia, daría paso a que los cerca de 70.000 soldados refuercen las zonas donde el ejército ucraniano quiere arrinconar al ejército ruso que ha desplegado sus reservas para avanzar en Gerson, en Zaporilla, en Lohans y también en Krasny Allí hay desplegados cerca de 35.000 combatientes. Además, se habla de los Iskander, de las armas nucleares tácticas, de los sistemas S-400 que están cuidando los cielos del país de Lukashenko. Además, que los cazas Sukhoi-35 estarían listos para responder ante cualquier amenaza o que por parte de la OTAN desde Ucrania y escuchen este dato los campeones de la hipocresía en todo su esplendor escuchen este dato de medios eslavos y no lo decimos nosotros lo dice un medio eslavo y que relata en base a un artículo de la NBC la Unión Europea sigue importando silenciosamente el combustible nuclear ruso a pesar de todas las sanciones que sigue imponiendo a Rusia por su invasión a Ucrania en contexto dice que Europa sigue importando silenciosamente la energía nuclear rusa pese a los 8 paquetes y a las 10.000 sanciones económicas en por el bloque comunitario contra Moscú en respuesta a la operación militar que ha iniciado contra Ucrania desde el 24 de febrero, según lo ha informado el viernes la cadena norteamericana la CNBC. Según el medio, dice que en efecto los suministros de los combustibles rusos para los centrales nucleares de la Unión Europea permanecen esencialmente fuera del alcance de los embargos antirrusos de la Unión Europea debido a la dependencia de las entregas rusas a pesar de los llamados de Ucrania a sancionar este ámbito. Se ha pronunciado, por ejemplo, Arianna Rodrigo, gerente de Finanzas sostenibles de la organización ambientalista Greenpeace, que describió esto como una locura absoluta frente a la postura de la Unión Europea por continuar con el comercio nuclear e instó a que se corte el cordón umbilical de la industria nuclear europea y el Kremlin y fijarse en impulsar las energías renovables. De otro lado, Estados Unidos se enfrenta a su primer revés, pues tras las nuevas sanciones impuestas a Rusia después de que la industria de energía nuclear presionara para poder importar uranio ruso, Rodrigo señaló que Hungría y Bulgaria fueron los que más se opusieron para sancionar el uranio y tecnologías nucleares rusas, mientras que Bruselas adoptó el octavo paquete de las medidas punitivas contra Moscú la semana pasada. Estos dos, junto con Finlandia, Eslovaquia y la República Checa, se encuentran entre los países europeos que tienen 18 reactores nucleares de diseño ruso y que, dependen del combustible y los servicios proporcionados por la corporación rusa Rusatom. Hungría además anunció la construcción de dos nuevos reactores a cargo del gigante ruso en agosto pasado en pleno Ucraniano. Desde que se ha iniciado el conflicto entre Ucrania y Rusia, Estados Unidos y los aliados occidentales han llevado a cabo una campaña mediática, además de una guerra económica financiera, así como de destinar millones de dólares al envío de armas a Ucrania. Moscú, por su parte, denuncia que estas acciones advierte de que forma a los países occidentales de echar leña al fuego del conflicto, lo que tendría repercusiones trágicas detrás de todo el bombeo de armas a Ucrania. Señores, este artículo lo ha sacado la revista The Economist. Ustedes saben que esta revista británica está del lado de los poderosos de Occidente, pero nos llama mucho la atención su titular que dice The Economist. La economía rusa está más viva que la europea, publicado el 14 de octubre, en donde dice que Europa está al borde de un colapso financiero y Rusia, rimando poco a poco, está saliendo adelante pese a las 10.000 sanciones que le han impuesto desde la Unión Europea y desde el país del norte. Esto es como ver el pulso entre las economías del bloque frente a la rusa. Mucha atención muestra datos de la firma de Goldman Sachs, que es uno de los grupos de banca de inversión y valores más grandes del mundo que revela cambios positivos en la economía rusa frente al hundimiento de los mercados europeos. Según un análisis realizado por la revista especializada The Economics dice que la guerra económica entre Rusia y Occidente está en un momento delicado, afirma el medio británico en un artículo publicado este jueves, mientras Europa se balancea al borde de una recesión. Rusia está saliendo de la misma, explica. Los autores recuerdan que las sanciones contra Moscú han perjudicado sus perspectivas a largo plazo al bloquearle el acceso a las tecnologías extranjeras y hacer disminuir su producción de petróleo y gas. Esto obviamente en cierta medida afecta a Rusia, pero no del todo. Sin embargo, dice en contexto el artículo, a pesar de estos problemas, es probable que la recesión haya llegado a su fin, sostiene The Economist, indicando que además de los datos oficiales del PIB, existen también otras fuentes a partir de los cuales es posible hacerse a la idea de la actividad económica del país de Putin. Una de estas herramientas es el indicador de la actividad actual elaborado por el banco Goldman Sachs que analiza cómo evolucionan las economías mes a mes. Los recientes datos sugieren que la actividad rusa es más animada que en otros países europeos lo que se puede apreciar en un gráfico compartido por The Economist. Así, la producción de la industria automovilística que hace unos meses había caído prácticamente a cero se ha recuperado, lo que sugiere que los fabricantes lograron conseguir los suministros necesarios fuera de los países occidentales. La publicación también recalga que en sus recientes previsiones el Fondo Monetario internacional vio mejoradas las perspectivas de Rusia para el 2022. Recordemos que en abril se suponía que el Producto Interno Bruto ruso caería un 8,5, ahora espera un descenso del 3,4, lo que es manejable. Además, los datos sugieren que Moscú podrá mantener su gasto militar, que implica un gran aumento, sobre todo en seguridad interna, según economista jefe adjunta del Instituto de Finanzas Internacionales, el INAH. Rivakova. los invito a que me dejen sus comentarios respecto a esta noticia ahí en la cajita de respuestas como quien dice la derrota económica de la Unión Europea está predeciblemente visible señoras y señores algunos analistas dicen que la economía rusa no entró en recesión que ha tenido solamente un descenso agudo pero ha tenido un ascenso rápido y prolongado mientras la economía occidental sigue en caída libre y ya al límite de la recesión que pronto va a estar ahí ante las narices de sus gobernantes que siguen empeñados en seguir llevando a las economías a un punto de inflación de no retorno que será perjudicial para todos los ciudadanos de Apia. Mucha atención, un dron de ataque ruso Lancet destruyó dos lanzadores S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania de un solo golpe en las últimas horas. Según Avia.pro, el dron kamikaze ruso Lancet destruyó los lanzadores del sistema de defensa aérea S-300 con un ataque de alta precisión. Avia.pro dice que tiene el seguimiento objetivo de la destrucción de los lanzadores de la defensa aérea S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, a la vez la munición merodeadora rusa Lancet en la región de Zaporilla. Los hechos se produjeron en el área de posición de los sistemas de defensa aérea, ya que en las imágenes se pueden ver otros lanzadores, así como estaciones de radar del sistema de defensa aérea S-300. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron un depósito de petróleo en la región del Belgorod. El contexto de las noticias es que hace unas horas las tropas ucranianas reanudaron sus ataques a la región de Belgorod, donde a objetivos desconocidos en todo el territorio de la región de Belgorod, algunos de los cuales fueron alcanzados por parte de los sistemas de defensa aérea. Sin embargo, al menos un proyectil, según los datos preliminares, se está hablando de municiones guiadas Excalibur golpeó el depósito de petróleo ubicado en el territorio del asentamiento de razumnoye Cañones autopropulsados alemanes PHZ2000 y MLRS Mars 2 fueron enviados a Ucrania, se dicen que van rumbo hacia un 3 cargado de obuses PZH-2000. El día anterior en la red se ha conocido una gran cantidad de artillería autopropulsada y sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Mars 2 que fueron transportados en Alemania. Estas armas fueron enviadas a Ucrania como parte de las entregas previamente anunciadas por parte de Alemania, lo que indica que en los próximos días se dará incluso el uso por parte de armas occidentales por parte del ejército de Zelensky. De otro lado, el ejército ruso destruyó una fuerza de desembarco ucraniana que intentaba llevar a cabo un ataque con barcazas y lanchas rápidas en la bahía del embalse de Kakovka. Se reunieron grandes fuerzas del ejército ucraniano que intentaron llevar a cabo un inesperado ataque utilizando lanchas y barcazas de alta velocidad debido a la detección oportuna de las fuerzas fueron alcanzadas como resultado de lo cual se destruyeron siete instalaciones para nadar cinco lanchas rápidas y dos barcazas según la información del ministerio de la defensa de Rusia además que se habla los datos actualizados serían que más de 50 militares ucranianos habrían sido eliminados en esta acción por parte del de ejército ruso este es el cuarto intento del ejército ucraniano de desembarco anfibio vio en la margen izquierda de Río Nipier para poder capturar la planta de energía nuclear de Saporchí. Sin embargo, como antes, el ataque fue frustrado, según el diario Avia.pro. En las últimas horas, las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron un depósito de petróleo en la región de Belgorod. Hace unas horas, las tropas ucranianas reanudaron un ataque en la región de Belgorod allí dispararon objetivos a todo el territorio de la región de Belgorod algunos de los cuales fueron alcanzados por los sistemas de defensa aérea sin embargo al menos un proyectil según los datos preliminares se habla de municiones guiadas Scannybur que golpeó un depósito de petróleo ubicado en el territorio del asentamiento de Rasumnoye en este momento hay un fuerte incendio en el territorio del depósito de petróleo según los datos oficiales uno de los 10 tanques donde se almacenaban los productos petrolíferos quedó destruido los datos precisos de la destrucción estarán disponibles solo después del balance por parte de las autoridades. El bombardeo al territorio de la región de Belgorod continuó por tercer día, en particular en víspera de que las tropas ucranianas atacaron en este territorio la subestación eléctrica, por lo que parte de la ciudad se quedó sin acceso a la energía. Llegamos a la parte final, mi gracias a ustedes por la audiencia Nos escuchamos en el próximo contenido Los invitamos a ser parte de nuestro canal A activar la campanita roja de notificaciones A suscribirse, a dejarnos su comentario en la cajita de respuestas Y si les gusta este video Nos acompañan con la manito arriba para darle cobertura Muchas gracias, Dios los bendiga, un abrazo para todos Información, noticias, contexto Todo lo que necesitas saber en Noticias de Última Hora